Sí. Ahí, ahí, de una vez, pa, ahí, ahí. rompe el motor. Pero como ese tipo rompió ese candado, tú lo dejaste de no, abrir. No, eh, ey, eh, ya había dado una vuelta, parece. Ahí lo había rompido eh, ya. Él lo había roto. Mira, ahí, como no, esa mota. Sí. Tú a hacer un video a ese video. Sí, déjalo lo está haciendo ya. Pero ahí se va, déjalo ahí. Déjalo ahí. Así mismo déjalo parado. Ahí, ahí, de una vez, pa, rompe el motor. Pero es como ese tipo rompió ese candado, tú lo dejaste abierto No, ahí, eh, ey, ya había dado una vuelta, parece. ahí y lo estaba, ha eh, ya. Él lo había roto. Mira, ahí con esa mota. Si, Sí, tú le voy un video a ese video. Si, sí, lo está haciendo ya. Pero ahí se va, y déjalo ahí. Déjalo ahí. Así mismo, déjalo parado. Ahí de ahí, una vez, pa, ahí, ahí rompe el motor. Es Pero como ese tipo rompió ese candado, tú lo dejaste No, ahí? Eh, ey, ya había dado una vuelta, parece. No lo has rompido eh, ya. Él lo había roto. Mira, ahí con esa mota. Sí. ¿Tú voy a hacer un video a ese video. Sí, eso lo está haciendo ya. Pero ahí se va, y déjalo ahí. Déjalo ahí. Así mismo, déjalo parado.